Catalán y castellano, pero ya lo pondré ¡Perfecto! ¡Me he caído! ¡Maravilloso! ¡Sube! sube, ¡Dios, cómo sube! ¡Sube, sube! sube hasta la nube! Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí he dicho! ¡Por aquí he dicho! ¡No te ahogues! ¡No te ahogues! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Me he salvado, me he salvado, me he salvado! ¡Perfecto! Perfectísimo Ah, por si acaso no funcionaba el F3 Eh... 42 Perfecto ¿En qué capa se encuentran las cosas? Bueno, sí La capa 0 por ahí, ¿no? Más o menos Vamos para allá Vamos para allá Perfecto O sea, hoy que te he dicho O sea, encima que te digo a ti yo Vale Dime que hay cuatro más <risa> O sea, pero... pero que los anteriores Los he encontrado de uno en uno O sea, a lo mejor aquí había uno Hago así ya está, no hay más Luego había otro por aquí, por ejemplo Hago así Y ya está, no hay más <risa> Otras cosas aparte de esto Estaría bien, eh La verdad es que se agradecería bastante Las cosas como son Está bastante rabiado Porque luego para repetirlo todo, ¿sabes? <risa> Como para repetir todo Vale eh, No estoy encontrando muchas Bueno, ahora sí Ahora sí que estoy encontrando cosas Vamos vamos. Venga, que encontremos más cositas Encontraremos más cositas Pues lo he dicho Si queréis podéis compartir el directo vale, Por pues redes sociales, también se agradece Ya que Twitch ha quitado lo del host Por lo menos Me podéis ayudar así también Agradece bastante, ¿vale? Habría que inventarse una canción para picar y para y para el huerto. ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos inventamos una canción cuando se mina y cuando se está en el huerto? Habría que pensarlo. Habría que pensarlo. Que por cierto, si alguien de vosotros, Dios más diamantes, si alguien de vosotros sabe. ¿Ves? Acabo de encontrar, pero uno. Acabo de encontrar uno. Pues esa es mi suerte. Eso soy yo encontrando diamantes de un, un, uno en <risa> uno has visto, ¿eh? Dos veces seguidas. Has sido testigo. Pues si alguien de vosotros, o tú mismo, si ¿sí? sabes canciones. Oye, pues adelante, eh. Pero que. No es que estemos acostumbrados, es que lo estamos. ¿Lo vemos bien? No, no te voy a leer más. Vamos, paso. Eh, vale, a ver. Vamos a hacer los cartelitos Para no perdernos ¿Vale? Porque si no Pasa lo que pasa Que estoy en Forge Optify No me sale la skin Pero Si Pongo el Minecraft En la versión en la que no me sale lo de la antorcha ¿Ves? Un diamante ¿Lo has visto? Magna Pero si pongo el Minecraft En la versión en la que No sale lo de la antorcha Tengo la skin No sé si me explico si puede subir, por mí perfecto, ¿vale? Luego ya si es eso vemos lo que hacemos Lo primero sube Primero sube ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Espera, no, no, pero, pero, sube, no Por aquí, ah, ahí, muy bien, así me gusta Ahí, así, perfecto, bueno, bueno, bueno, bueno bueno del parabueno lo que ha hecho Increíble, menuda subida Menuda subida Ha sido espectacular Espectacular No, ya. Es que no sé Ni cómo hacer, ni siquiera Cómo hacer para que aparezca Automáticamente, o sea, no sé ni cómo Hacer eso, pues imagínate Ha venido ah, Es Casper, en serio, es Casper De hecho fue mi amigo imaginario Cuando yo era pequeña, o sea, a lo mejor Me ha venido a verme y dice, Anda mira mi amiga Sofía pues, pues vamos para allá Y entonces está por aquí Yo creo que es Casper ¿eh? Me ha venido del de, de pasado Ha venido a verme <ríe> Mi mejor amigo imaginario Ha vuelto Vamos a ello Correcto Ahí está Son esas Son esas Perfecto iba a hacer las escaleras y no, las... <ríe> no he hecho ni las escaleras a ver... Pa, pa, pa, pa, pa. En teoría, con esta es suficiente. ¡Perfecto! En la puerta quedan maravillosamente. De hecho, es el mejor sitio para poner escaleras. <ríe> en la pared. <ríe> en la pared es el mejor sitio. ¡Hombre, señor! ¿Qué hace usted ahí? Se ha quedado atrapado, ¿verdad? Bueno, pobrecito. Pobre señor. Pobre señor. No se preocupe. No pasa nada. La vida... No pasa absolutamente nada. ¿Sabe qué ocurre, señor? Que la gente a veces es un poco mala. Entonces, no, no, no. Aquí nada es de violencia. ¡No vamos a hacer nada malo! No pasa absolutamente nada. ¿Por qué le iba a hacer daño? A ver, explícamelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, ¡Abre la puerta! coger, por cierto, ya que estoy. Eh, las cosas estas que son alargadas. ¿Sabes? Alejo. Tira para abajo. Tira para abajo. Uh. Las algas. Coge algas. Coge cosas. No has cogido nada! ¡No has cogido nada! ¡Cosas! Ahí está. Yes. Muy bien, me has hecho caso. Supuestamente, ¿vale? Supuestamente, por aquí es la vuelta a casa. Ahora, por cierto, os vuelvo a pasar, ¿vale? Las redes sociales, el YouTube, eh, Spotify, para quien me quiera seguir por ahí también. Compartirlo incluso por redes sociales, también lo podéis hacer, ¿vale? ¡Pam! Vale. Vale, como veo que están bajando yendo hacia allí, para que no se esté enterando muy bien, estamos regresando a casa, ¿vale? Después de la expedición, que ha sido un poco larguita, oye, hemos estado un buen rato explorando, ¿eh? Todo bastante, bastante bien, bastante, bastante bien. Vale, a ver, eh, estoy subiendo con el agua, porque es que, oye, el agua... Eres este de fábula. Por eso siempre llevo un cubo de agua. Porque me va genial, tú. Me va genial. Ya es de profesionales, eh. Esto ya es de... Vale, tendría que ir hacia la. hacia la izquierda. Vale. Tendría que ir hacia la izquierda. Eh, menos mal. Menos mal que siempre soy de las que me traigo bloques. Porque si no. Ya la hubiéramos palpado. Dime Dime, dime Cuéntame, panda Explícame cosas Dame, mirarlo ¿Por aquí? ¿Puede ser? 5 Creo que es por aquí, ¿no? No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es <risa> Por aquí tampoco ¿Por dónde era? Que no me acuerdo Espérate ¿Está por aquí? ¿Puede ser? Ver, eh. Vale Vale, estoy retrocediendo Voy bien, voy bien, voy bien Voy bien Vale, creo que voy bien eh. Creo que ya estoy llegando para casa Creo, eh La cascada tiene que estar en la derecha La cascada tiene que estar en la derecha Si llegamos a casa Quiero todo el mundo que ponga una W, vale La W en el chat Dos y tres cuartos. Ay, Dios mío, estos bichos. No me acordaba de ellos. Dos y tres cuartos. Ay, que me mato. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Espérate. Ha perdido la magia. Por culpa de los bichajos esos. Por culpa de los bichajos esos. Espérate, que es por el otro lado. Es por el otro lado. Era por aquí. Era por aquí. Los bichos esos me han quitado la magia De la W, no pasa nada Volvemos otra vez Uno Dos Dos y medio Dos y tres cuartos Uy, que me ahogo Uy, que me ahogo Y Por Por favor W W W Tres, ¿no? Por favor se tendría que venir ya la W Se tendría que venir ya la W, por favor Se tendría que venir ya la W W, W Vamos A ver Madera, pam Si lo pones una vez, sí que, se, sí que sale Pero si lo pones de varias, pero, pero es igual Sirve igualmente, no te preocupes La obsidiana Ah, vale, espérate Voy a hacerlo en la cueva, entonces Tengo que hacerlo en las cuevas Tengo que hacerlo en las cuevas Cuando encuentre lava Vale, vale, espérate Tenemos que ir Ay, Dios mío, me estoy liando Me estoy liando ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí había lava, creo No lo sé ¿Qué me voy a llevar? Ay, no sé qué hacer No sé... Me voy para aquí me Voy para la lava Me voy a por la lava Vamos a ello, a ver, vamos a ello, a ver qué, a ver qué podemos hacer, chicos, a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer. No hierro, ¿cierto? Estaría bien en un horno por aquí. Ah, <risa> Me he quedado en plan, ¿qué ha pasado?